Ey, tú, dime por qué sigues perpetuando el sistema que ahoga el alma. Tú, sí, habla de ti ahora. No imites más, no copies más. Déjalo ya, deja que tú ya fluya, deja que tu vida sea tuya Sí, ya, hazlo por ti, por mí Hazlo por la humanidad para que sane Sí, ya, hazlo por ti, por mí hazlo por la humanidad, para que gane. Sí, ya, hazlo por ti por mí, hazlo para que la humanidad se desarrolle. Sí, habla por ti siempre. No mientas más, no engañes más, déjalo ya. Tú sí, habla por ti siempre. No temas más, no te limites, déjalo ya. Deja que tu energía fluya Deja que tu vida sea tuya Hey tú, ya sabes que sí Puedes sanar el alma Y liberar a la sociedad Tú sí, claro que sí Puedes ser la expresión de tu genuina, genuina esencia.